Hola y bienvenidos a un nuevo video Hoy estamos de vuelta en The Murder of Sound of Hedgehog. Esta vez vamos a considerar donde lo dejamos en la librería si no lo no estoy con Superdivo y Vector Eh, sin nada más que decir, si no, no estoy dejando el divertido anterior O no conceden el carro de este Hace rato que este juego no lo traigo altera. Ah, todas estas cosas pesadas. Es basura que no necesito. Eh, todos. Acá está su reporta favorita de Amy Rose. Eh, en su momento más candente. Estoy seguro que su olvido fue fantabulosa. ¿En serio? Antes de que te vayas, despido y yo queremos darte tus regalos. ¿Y regalos? A ustedes dos son tan dulces, gracias. A Vector hace, nos hace ver más que invitados. Emi, aquí estás. ¿Nos quieres ayudar a encontrar alguna pista? Me halagan, pero al ritmo que ustedes dos van, el asesinato de Sonic nunca va a ser encontrado. El asesino de Sonic, ¿no? Oh, ella es confidencial. Ella debe tener algo entre sus... Algo bajo la manga, claro, ese pinche eh, Este tipo es demasiado jugoso para ignorarlo Luego los veo No te preocupes Sonic, voy a vengarte Y rápidamente Pero ¿Cómo te vas a ir? Las puertas están cerradas Oh ¿No sabes esto de la chica cumpleañera? La chica cumpleañera tiene la llave maestra Eso es cierto, la chica cumpleañera tiene la... Ya el cumpleañero eso tiene sentido, privilegios de ser cumpleaños Voy a resolver este caso antes que nadie Adiós Ella a veces puede ser un poco irritante Pero también es perpicaz Ahora ustedes dos que están haciendo aquí eh, sean muy sospechosos voy a decir? Soy el detective Así que no puedo ser el asesino ah, eh, ah... Asegurándonos de que todo está bien Las cosas no están Realmente bien no sé si lo olvidaste, pero hay un asesino Bueno, me refiero además de eso Además de un asesino A mis habilidades eh, sociales no existentes Soy Vector, el carnicero Estoy licenciado para rajar la carne Y yo soy Espío, el poeta Ah, poesía Y un resonante mensaje Y las mismas letras Que son capaces de desafiarte para una perspicaz delicadeza con el más rítmico progreso, podemos escuchar un poco. Eh, claro, como obviamente la rima es en inglés, voy a intentar decirla en inglés: drums in the spring. Can you hear me sing? Eso es todo. Tengo más si quieres. Cherry blossom in the spring. Ah, yo estoy satisfecho por ahora, muchas gracias. Al menos eso rimó, supongo. Yo sé y yo estamos aquí para asegurarnos de sus coartadas. Eh, ¿Pueden decirnos qué pasó por aquí después de que Amy nos eh, dejara a todos del carro comedor? Oh, seguro, es simple. Simplemente le explicamos todo a Amy. Cuando nos mandó a todos, Roche, Way House y Sonic, todos pasaron por la librería. De Amy me dijo y despidió a mí que nos quedamos y... rápidamente tomé un libro del estante y me puse a cómodo. Vector se aburrió así que él se fue con mi al carro del oeste. ¿Dónde está Rush? ¿Qué pasó? Vimos su labial en una copa del carro del oeste. Rush vino a la librería buscando por algo entonces ella fue a buscar al carro este. luego de un corto momento la escuché gritar eh, no hay manera ah, como al mismo tiempo que se fue aquí y luego ella regresó otra vez al carro casino antes de que Xiao empezara a cerrar las puertas ¿qué fue lo que ella encontró ¿Qué fue lo que ella estaba buscando? O sea, ella obviamente no estaba en una cacería por algo. Después Roche se fue y Shao caminó hacia el carro casino. Entonces entró en el, el, la librería y cerró la puerta detrás de él. Más importante, porque Shao estaría cerrando las puertas. Shao caminó de la carro librería al carro del oeste, donde dejó el y yo estábamos jugando juegos. Él insistió en mostrarnos su Super Mario Monkey Ball. Super Monkey Ball, pero... Eh, me enfoqué tanto en la acción del Monkey Rolling que difícilmente noté que Chavo se había ido del carro del oeste. Supongo que caminó después a la librería y de ahí al carro casino, eh, cerrando las puertas obviamente desde él. Entonces regresó a su propio cubículo donde él deseaba haberse quedado. Eh, después, Hector regresó y nos dimos cuenta de que no cerró la puerta del carro del oeste y quedamos atrapados en la levedad ahí fue cuando el tren se aceleró nos preocupamos sobre que los estantes se nos cayeran encima pero parece que estamos bien aparte de que estamos atrapados aquí hasta que Amy llegó preguntando cosas eh, ella fue quien nos dijo sobre el asesinato de Sony y sep eso fue todo lo que pasó todas estas puertas cerradas parece que Víctor respiro, no pudieron dejar la librería o el carro del oeste Gracias a los dos por su cooperación Vamos a buscar por alrededor y después de esto vamos a regresar por hacerles algunas preguntas Si regresan alguna carne las voy a cortar por ustedes Y si les gustaría alguna serenata de nata ahí en modo de Pokemon los puedo cubrir con eso Gracias chicos Sus cuartas parecen lo suficientemente solidas Pero vamos a buscar por algunas pistas Estamos buscando por evidencia, eso prueba de que lo que ellos dicen es verdad. Necesitamos confirmar de que la razón de que Víctor dejara su puesto y determinar si Espio de verdad estuviera en la librería leyendo. Es una tarea larga, pero pues estoy seguro de que podemos hacerlo. Vamos a llegar hasta el fondo de esto, absolutamente. Wow, desearía poder parar y ver todos estos libros. Pero Sonic me necesita, no es tiempo de descansar. Muy bien, entonces no vamos. Bueno, una pequeña miradita no le va a hacer daño a nadie. Él está excavando entre todos los títulos emocionadamente. Él parece un niño en una tienda de dulces, en este caso un genio en una librería de tren. Esto es raro. Algunos de estos libros cayeron al piso y todo, pero. Cada libro está ordenado alfabéticamente, a excepción de este. Es la guía de uso del The Express, el tren en el que estamos actualmente. ¿Piensas que alguien lo encontró y lo puso de vuelta? Tal vez, pero es interesante. Vamos a tomar una nota de esto. The Express Manual ha sido añadido a tu inventario. Express un exhaustivo manual de The Mirror Express teniendo muchos consejos y habilidades, pero eso no menciona cómo se debe conducir un tren, cosa que es un punto negativo. ¿Qué es este libro rojo y brillante? Oh, esta pesta parece escrito por el malvado científico del Dr. Eggman, ¿se? Definitivamente la autobiografía y recetas del Dr. Eggman. ¿Qué tipo de recetas? A nadie le importa Realmente no puedo confiar en un libro que, se puede que haya sido escrito por él Errado encontrar esto aquí Tal vez la gente aprecia sus homenetes Tal vez no estés equivocado. ¿Un poema elegante? ¿Eh, ¿Puedo tener algún poema sobre el espacio? Sería interesante traducirlo, así que vamos a intentar Dice lo he hecho hasta el espacio con mi amado jarrón antiguo. Pero un error en mi prisa dejó caer el jarrón de mi abrazo. Así que ahora debo reemplazar mi antigüedad. Y en inglés es: I've made it up to space with my beloved antique base. But a mistake in my haste dropped the vase from my embrace. So my antiquity I must now to replace. ¿Qué hizo que se te cayera el envase? No te pongas tan enigmático, eso no es solo un poema. Eh, él no lo había pensado bien, ¿verdad? Vamos a hablar. ¿Qué sería? ¿Me podrías dar un poema sobre trenes? Dice, locomotora en movimiento. Creo que perdí mi ilusión la ventana muestra el océano o oh, espera, ahí está mi ilusión Locomotive in motion, I think I lost my lotion The window shows the ocean, oh wait, there's my lotion Ah, gracias, semejante sí, no, poema, rimar loción con loción Realmente me gustó ese, ¿en serio? ¿Te puedo tomar tu orden? Me gustaría un poema sobre esto Hay un poema sobre eso, más bien. Dice: Mi estómago hambriento balbuceo, aunque ignoró la barriga gruñona, porque los huevos que recibí son revueltos cuando pedí mis huevos soleados. My starved stomach, babbleth bleak. ¿Sí, estoy? So I ignore the grumbling tummy, for the eggs I received are scrambled when I ask for my eggs sorry. A ver, creo que es. My star is the stomach So I ignore the rumble tummy For the ex is are a scramble When I ask for my ex son Ah, oh, wow, I eh, Aquí no servimos ningún tipo de huevo Mi talento ha sido desperdiciado mucho Eh, algo simple se esconde en eh, los tachos de las Vamos a buscar en este Podría decir todo, pero acá no hay nada Ah Realmente pensé que se sí iba a haber algo así. Yo Joseph, ¿estás triste porque no encontraste nada en el tacho de basura? Eh, no, yo estoy bien. Eh, seguro, estoy seguro de que vas a encontrar algo en el siguiente tacho de seguro. ¿En eh, serio piensas eso? Eh, sí, siempre hay que mantenernos un poco más optimistas. Sí, puede que tengas razón, los tachos, los tachos de basura siempre esconden un secreto, estoy muy seguro de eso. Joseph, es un poco eh, no convencional, pero no me gusta eso. ¿Qué se supone que es eso? ¿Un un, eh, un globo de nuestro maravilloso planeta. No he viajado mucho. Estas islas son divertidas y todo, pero me gustaría visitar algún país. Hay un montón de eh, hay un montón, ¿no ¿Okay? qué? Hay muchos son buenos, honestamente. Y eh, están repletos de gente maravillosa y tiendas. Y la comida no se queda atrás. Ah, suena sí, no, perfecto para unas vacaciones. El conductor estaba hablando de su vagón. Eh, ¿Tú has ido alguna vez allá? De hecho, sí. Eh, si de acaso algún día lo visitas, asegúrate de pasar por la universidad Es decirle hola al profesor Peco. Él te va a decir todo acerca del avión. Y te va a hacer un... Eh... Un delicioso sándwich. Lo a tener realmente. Gracias. Este grupo sabe... Todo sobre todos y de todo, verdad? Oh, pobre cosa, este está aquí, este brazo realmente está cansado de limpiar este ser cansado tener que todo este desastre Dejémoslo solo Que haga sus cosas Sí, probablemente sea lo mejor Ah, vamos a tomar una pausa para sentarnos por un segundo Estas sillas son muy cómodas Tan apachuchables Me voy a poner en mi modo para leer Me hace querer tomar una siesta, honestamente De hecho, podría cerrar un poco mis ojos Joseph, no, no te caigas del sueño hay un asesino, ¿recuerdas? Si no tuviera un timbre por cada vez que un asesino arruina mi siesta. ¿Qué clase de pensamiento tan raro es eso? Tantos libros en el suelo, desearía día eh, tener tiempo para poder levantarlos. Pues a ver si más estoy como leerlos, supongo. Eh, tristemente no estoy interesado en recoger estos libros. Muchos de estos fueron golpeados eh, cuando el tren aceleró. Pero Rush sacó muchos de estos también buscando algo. Eh, ¿Qué te de comportamiento? Me ocupan estos libros. Los lomos se están arrugando, se están abriendo demasiado, eh, siento empatía por los sentimientos de este chico, sobre todo. Ustedes, restaurantes Oh Yo sé, mira esto También hay unos mapas acá Parece un mapa de la librería Los libros están organizados por G eso es lo que se enumera por acá un mapa mapas también hechos Vamos a tomar Mapa de la librería, así añadir eh, a tu inventario. Debemos tomar estos folletos sobre una cara también. Mira, ahí están las mitas. Nada, dijimos estos. Ah, sí, Eso, supongo que tiene sentido. Eh, nadie aquí comparte mi afición por las cuevas. Shao se supone que pasó por la librería antes de ir al carro al oeste Cuando Xiao se fue de la librería, él cerró esta puerta a su vez eh, de hay una razón por la que hizo eso ¿Deberíamos de tomar nota sobre esto? Sí, yo estoy seguro se ve que sí La cerrada de Shao ha sido añadido a su inventario Estoy seguro que ya hemos encontrado suficiente su pista. Vamos a interrogarnos, a vector Espilla para encontrar lo que realmente pasó mapa de la librería un mapa muy completo sobre la librería Shows, incluyendo tablaturas y todo cerradura de Xiao una cerradura que se supone que Xiao puso en varias de las puertas del algo de carne para picar puede que sea el carnicero pero ellos confiscaron mi carne antes de poderme subir al tren tú intentaste traer un cuchillo al tren soy un hombre que se mete en su papel ¿tú? sin un cuchillo como voy a un sin un cuchillo un cuchillo no creo que pueda ser una buena, un buen ketchup, y no sería apropiado para un carnicero. Estoy seguro que si tienes un cuchillo sobre ti, definitivamente eh, vamos a pensar que tú eres el asesino. ¿Pero qué pasaría si yo escondiera el cuchillo? Sabes, esto ya se está pasando de la línea. ¿Puedes hacer tu orden? o oh, sí, por favor eh, Tengo hambre En realidad eh, No estoy haciendo esto en este momento El misterio de un asesino es más importante Entonces, ¿por qué me muestras el menú? Vamos, sé. ¿Por qué lo antojas así? Eh, yo pensé que podía confiar en ustedes me acaban de hacer quedar como un tonto Mira, yo me hiciste quedar como un tonto Vamos, Joseph, esto es este. hay <risa> que <qué> pendeja. Eh... así. <risa> ah, eh, vamos, Joseph. Eh, hay que como dejar esto más eh, suave. No, yo soy el tonto. Sí, sí, sí. Supongo que suavice las cosas. fríos de un caso. Eh, déjame saber si hay algo que estás haciendo puede hacer de su tipo. Muy bien, vamos a interrogar primero a Espierto. Entonces, ustedes dos no nos creen, eh? No es que no les crea ninguno de los dos, pero no se ve un buen detective y decir es que pasa con la música. Pero no sería un buen detective si no examino la validez de sus guardadas. Yo ese video, estuvimos aquí viendo sus cosas Y... Eh, preguntándonos por qué Vector se fue a jugar con Opus Y si Spiro de verdad estaba leyendo en la librería. Vector, vamos a empezar contigo eh, ¿Por qué tuviste que salir de la librería para visitar la nube? Tenemos esta evidencia si necesita No, oh, eso es fácil, está aburrido. Eh. No lo pude entretener lo suficiente para Vector disfruta de socializar. Además, se nos indicó que nos mezcláramos. Me acordé de la máquina que le activa eh, el carro lo Así que, pensé en ir a ver. Eh, parece coincidir con la información que habíamos reunido anteriormente eh, con Eso hace que auténticamente... Eso solo nos pone de ti, sobre el eh, Ruiz entró a la librería a buscar a y luego se fue. Dice que inmediatamente... A leer. pero que es lo que realmente estaba leyendo todo este tiempo en la librería obviamente bueno una vez el Pio empezó a leer eh, nada de lo detuvo eso fue lo que pareció bueno, sí, sí, sí. debió de haber sido una buena lectura deja al man en paz. Porque esto es tan vergonzoso. ¿Qué cosas acaso piensas que voy a leer? Hentai. De qué las la de puedo ver Hentai. Tal vez no en todas, sino que no y luego que un grupo. Este lo vaya a ver. Pero sé cómo en todo esto salió. Porque creo que, tengo que No hablas tengo una curación sobre lo que podría hacer ese libro. Entonces, ¿me podías ayudar? Muy bien, Joseph. ¿Qué libro podría haber estado leyendo? ¿Puedo seleccionar las cinco cosas? Bueno, no me voy a hacer el tanto porque creo que la anterior vez pues la cagué. Y además este es el único libro que tengo, así que voy a saludar cada vez. ¿Un manual? piensas que Spio va a leer instrucciones? ¿Qué clase de argumento apoyaría esto? Eh, vamos a pensar, ¿cómo era esto? ¿Sí? Te va a hacer difícil eh... Bueno, mejor me cae de Había libros esparcidos por el piso, y eso estoy seguro Pero el resto de libros están ordenados a colegir A excepción de este manual Como si alguien lo hubiera picado hace poco Recogido más bien El manual estaba puesto en el lugar equivocado Uh, la cara de espíritu. Estoy seguro que lo haces por una buena razón, pero puedo mantener eh, por informe de hoy. Es eh, disculpa, tío. Un eh, carnicero y un poeta. Una amistad que obviamente sí se puede hacer. Sí, eh, definitivamente este video que sale lleno de Mirror Shots World Man. Los clientes son muy geniales. En este caso. Vamos a hacer un par de preguntas sobre el manual Yo sé, si no te importa preguntarle preguntarles, que ¿Qué? ¿Alguna pregunta sobre el manual? Solo eh, Selecciona una página de la Y hazle alguna pregunta Oh, ya veo Un quiz para ver si de verdad es Pío, lo de yo ¿Cuál página debería defender? Yo que carajo voy a saber ¿Por qué diablos sentí esa opción? La tercera es la vencida tecnología eficiente y extremadamente precisa que, que ayuda a mantener el tren implementado. Los brazos robóticos. Durante los eventos, ellos eh, tienen una variedad de tareas. y Ellos son responsables de limpiar toda la horas que eh, los tendrían Me acuerdo que el conductor dijo que, que se puede limpiar por el, ¿Cómo que esto significa que es porque este, esta compañía simplemente tiene que contratar ningún conservador? Los brazos robóticos también pueden detectar armas explosivos que se traigan al cliente. para hacer sentir más seguros a los procedimientos. Parece que Spiote pudo acertar nuestra pregunta. Vamos a hacerle otra. Ok, ahora ¿qué página debería de seleccionar? Ahora que chinga su madre va a ser una pinche página más difícil. Si sí, es prácticamente se volvió más lejos, más reciente va a estar. que vamos a ir a una página más cercana que es de los primeros porque a veces es más eh, difícil de recordar. Digamos esta pregunta se está un poco rara. ¿Cuál es la política de cancelación de la Y reembolsos y se les jubilaba una tarifa por no presentarse. Esto lleva aplicado durante casi 65 años. Vaya que estrictos son para tener una regla por más de 65 años. Una última, ya sé para ver si la tapamos. Bien, ¿cuál podría ser la última? Viendo que ya seleccionamos uno de la mitad y uno del principio, e irónicamente esta tercera opción es de la más lejana, pues vamos a seleccionar la pregunta. De la página 402 Y la pregunta dice así ¿Qué se implementó para respaldar los deberes del conductor y aliviar eh, las colisiones creo generales del tren? Un sistema inteligente o una inteligencia artificial el de procesamiento de datos funciona en conjunto con el conductor para asegurar un viaje tranquilo para los invitados De acuerdo de esto, tiene un eh, piloto automático Pero no se puede acceder si no se tiene la capacidad suficiente O con un conductor presente Ahora, ya pasé su pequeña prevista No Eh, odio decir esto pero no ¿Por qué? Ja, solo estoy bromeando Goofy eh, obviamente pasaste ¿Qué mejor forma de pasar que con un poema que obviamente el español dice así Completa tu prueba con facilidad todos mis esfuerzos fueron solo para complacer pero bromeaste y bromeaste me dijo que no la cara ahora decía que estuvieras plagado de pulgas que le pasa a este gaming bueno en inglés si es que mi no está mal es algo así I complete your test with All my thoughts were only to please Would you go no, and give it Say not to my face No I wish you were rivaled with fleas. Acaba de maldecirme con una rima Efectivamente le hice el manual Estas respuestas se sienten demasiado específicas Como para... No sospechar What? Bien, eh, entender la posición de cautelar El de Vector fue el único que me vio leyendo todo este tiempo. Mi cuarta es difícil de sustentar. Así que tampoco es como que puedan confiar a mi libertad. Bueno, definitivamente leíste lo nada, así que supongo que... Es pilloso, eso es verdad, Vector fue el único que te vio leer... Eh, eso es correcto. ¿Por qué? <risa> Francamente no te creo. Y tenemos evidencia para refutar eso. Yo Él siempre me pone de esta manera. Ok, yo piensa. Tenemos una pieza de evidencia que muestra que alguien más vio a espío Pero ¿qué podría hacer? Suponiendo de que. y mapa es de la librería puede ser y si no es que la serie pues también tiene sentido que pueda la cerradura de shadow de shadow porque está abierta pero vamos a intentar primero con tal vez el mapa no, no sé ni no pero a ver dice no estoy seguro de que estaba intentando decir no van a de desperdiciar mi tiempo no estoy seguro de que eso fuera lo correcto yo sé que más evidencia tenemos de que alguien más le esconde ustedes tenían razón era lo de la celulosa de ¿qué es lo que ustedes piensan hacer con esto? Lo tenemos, Joseph. Vamos a hacer este argumento juntos. Huh? naturales, Spiro dijo que Shadow entró a la librería pero no, no mencionó nada sobre cuando Shadow regresó eso lo mencionó cuando Vector regresó cuando Shadow dejó a no consiguió Vector en el carro del oeste, Spiro estaba sentado leyendo su libro por un buen eh, tiempo en ese momento, Jala, la de los dos Sabemos que Shadow tuvo que volver a pasar a live antes, de... después de haberse ido del carro de vista este. Así que acá en... absolutamente Shadow despido de seguro se notaba cuando Shadow regresó. Ya, bien, supongo que es una buena promotora. Está tan inmerso en mi vida que personalmente no nota Shadow. ¿Cómo estás diciendo que el sonido de puertas a abrirse no te hizo como distearte un poquito? Bueno, verás. Puedo ver que espíritu está desesperado aquí. Defendiendo un argumento de que él estaba leyendo, No es tan sencillo. para cerrar todas las puertas Así que estás diciendo que literal estuviste todo el tiempo en la librería pero como espío se fue. pero como un espío se puede ir. si yo cerró las puertas nadie vio a espío en el carro de oeste. eso es un misterio es un misterio que antes de que el resolviese tienen que creerme ese comportamiento genial se está desvaneciendo eh, yo estaba de verdad tan envuelto en mi libro que no se qué pasar a través de la librería, de verdad cuando el regresó me tuvo que literalmente como tocar para sí yo recuerdo haber hecho eso y eh, la la cuenta de que mi amigo está muerto eh, sí es que te voy a volver a preguntar al tío. estás allí para que yo te viera leyendo cómo dejaste entonces que él se fuera de la universidad eh, y yo no estaba, yo no lo hice Parece que me está viendo ahora mismo Él se está intentando hacer Pero realmente no logro captar que. Entonces espío solo estaba sentado Leyendo o él estaba intentando evadir otra cosa Y Shadow Vision al regreso ¿Qué podría hacer? Defender a Spio O venirse a Tails estaba en pe, p este es nuestro compañero Te despido p mucho p p Pero viendo que p p este es nuestro compañero Vamos vamos unirnos unirnos a te. No puedo interrumpir a Tails en una guardada como esta. Así que voy a seguirles sus propio cuestionamiento. Ellos yo soy mi empleado favorito. Por favor, proteja a los pasajeros a bordo de este tiempo. Ellos deben de, todo, de ser todos con cuidado. Y si tú fallas. La ley nos va a torturar No permitas que una nota tan vieja sea demandada ¿Cómo así vamos entonces a defender al tipo? Eh, me tengo que asegurar de que nuestros diputados estén pasando bien Tengo que hablar ¡Tales! Te una pieza de evidencia que puede resolver otros problemas. Muy bien mi so, mi aliado, muéstrame ¿qué, pie, qué pieza de evidencia puede mostrarnos que Shadow y no se vean el uno al otro. No entiendo cómo, o sea, que idea tan grande debe de estar un barco para que literalmente esté eh, diciendo que esos dos no serían. Pero bueno. Eh, eh, muy bien, ahora es mi turno de poner todo el mar. le había cuantos perdí por favor eh, el mapa de la librería ya veo ves las salidas está literalmente como en una línea de derecha de camino entre ella eh, y si ves bien Espío pudo no verse el uno al otro. Parece que tienes un punto exacto al que te lo Entonces, ¿dónde es que Espío pudo haber estado para que ya no lo viera? ¡A ¡Ah, carajo! aquí es donde estaba sentado leyendo los libros. Puedo sustentar esto. Cuando regresé del carro le que Spio estaba en el mismo punto. Eso confirma todo entonces. ¿Lo ves? Shadow y Spio no se pudieron haber visto entonces el uno al otro. Porque una librería una un estante los estaba interrumpiendo en el camino. No hay manera de que Shadow hubiera visto Spio o viceversa. Eso tiene mucho sentido, de por qué nos lo mencionaste cuando Shadow regresó ¿no? Eh, no había manera de que lo vieras. Eh, mis disculpas por haberme calentado un poco antes. Eh... Sentí que estaba agarrado. la verdad pero ahora estoy feliz de que me haya creído tu coartada es la más acertada ahora ya no tengo puntos de reputa este es de los dos por responder a todas nuestras preguntas lo hicimos otro par de coartadas validadas muchas eh, puertas cerradas me preocupa pero me alegra que todo se está poniendo en su lugar al final. Bueno, estoy cansado. Voy a Como chocar con un poco las cosas. Estas sillas son muy cómodas. Lo mismo, podría respirar un poco. Tristemente, nuestro trabajo no está hecho. Tengo un par de preguntas para Rush, especialmente para Shadow. Oh, él parece, parece que está en el siguiente carro. Vagón. El vídeo seguro ya nos pasó desde hace mucho Eso nos da más razones para irnos Nos vemos Vector Espío Lo mismo, canañas, ca canañas eh, Si necesitan carne que les corte digan alguna palabra, y si necesitan poesía eh, Lo mismo para los dos Es decir, los voy a estudiar a los dos como una poesía un asesinato anda suelto, mientras las puertas siguen cerrándose. Tic-tac va al reloj mientras nuestras sedes están en el furgón de cola. A ver qué tal nos va en esta pronunciation. No sé si. A murderer is on the loose. With doors keep the cage in lock. Tick, tic-tock, goes the clock, while our heroes are in the cabs. En este punto ya me siento más eh, seguro sobre nuestras habilidades de detectives. Realmente lo estamos haciendo bien. Vamos, Joseph, vamos a ver qué es lo que es siguiente. Vámonos. Dice: eh, mantente fuerte. La eh, Chao eh, dice que. Chao cuelga de la rama de árbol El texto grande es a continuación eh, Suelte aquí oh, Realmente necesito ver esto Este es el, el pequeño Chao Manteniéndose aquí eh, Rehusándose a usar sus alas para volar Y estar seguro Porque prefirió la manera difícil Porque es más eh, Victoriosa Es hermoso es como eh, un chavo puede, literal, ir siempre por el camino correcto, es todo lo que se puede hacer. No hay manera de es que se pueda uh, poner tanto pensamiento sobre un póster, supongo, ¿verdad? Que son deja como cosas importantes y ya. Eh, y sí que seguro que no, no, no, no hay nada más que. ¿Qué? ¿Está seguro que no podemos quedarnos un poquito más de tiempo con estos generales libros? Estoy seguro que no vamos a desperdiciar mucho tiempo la eh, no, no, sí, en la libreta. Este Ahora sí, nos llama. Ok, entonces que la investigación continúe. y si no, nos despedimos en este episodio que es lo que estamos viendo en cada episodio un vago nada más así que sin nada más que decir espero que este video les haya gustado y que chao